You listen to that recording is in progress Ivana do you accept recording this class yes I do that's correct very good thank you very much Nayeli do you accept recording this class yes I do good good okay I'm going to share thank you very much Nayeli, for accepting this recording but remember that you're going to get a good equipment Okay, I'm going to share this. You both are going to repeat after me. Repeat after me. Ivana and Nayeli, you repeat after me. Today is, repeat, today, today is. Today is. Wednesday. Today is. Wednesday. Wednesday. To Wednesday. No, okay, Nayeli, repeat it. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday, Wednesday. Okay, repeat Nayeli, April 20th, 2022. Repeat, April 20th, 2022. April. April 20th, 2022. Right, very good. Hey, Ivana, can you repeat? Today is Wednesday, April 20th, 2022. Repeat it, Ivana. Today is Wednesday, April 20th, 2022 excellent very good very good that's it uh, you know that this is the day today okay the day today and we are going to be repeating the date day after day okay yesterday we were talking about the possessive adjectives possessive adjectives what are possessive adjectives would you say my name is elgar my is a possessive adjective Your name is Nayeli. Your is a possessive adjective. Okay? Or when I say Ivana. Your name is Ivana. My name is Edgar. Okay? okay. Ivana, can you please repeat okay. after me? Repeat, But please mention your name when you say my and mention my name when you say your. Okay? Pay attention. Ivana. My name is Edgar. What do you say? My name is Edgar. Okay. My, my name is Edgar. My name is Ivana. Good, good. Okay, pay attention to this, Ivana. Huh? Your name is Ivana. Your name is Ivana. What do you say for me? What do you say for me? ¿Qué dice Ivana? Mi nombre es Ivana. No, wait a minute. Come Repeat it again. Your. Your. Your. Tengo que decir your. Your. Your. Your name. Name is. is... What do you say? Ivana o Edgar? What do you say? Ivana o Edgar? Le digo el nombre de usted. Okay, tell me. Your name is Edgar. Come on, do it. Okay. Can you repeat, Ivana? Your name, your is, name Edgar. is Edgar. Okay, I'm going to repeat it again. Ivana, your name is Ivana. Name is My, name is Elgar. My name is Edgar. My name is Edgar. Your name is Ivana. Can you repeat it again? Can you repeat it again, Ivana? Your name is Edgar. My name is Ivana. Good, good, good, very good. Nayeli, Hello? good, excellent. Very good, very good. Nayeli, Nayeli, can you listen to me? Yes, I can. Can you please Your answer? Your name yes? is? Your name is? Perdón, Prefe? Repeat it up for me. Your name is Edgar. Your come on, Your name is me... Edgar. Your name is Can you Edgar. Come? Edgar, okay. Your name is Ivana. Your name, I'm sorry, Nayeli. Your name is Nayeli, right? Your name is Nayeli. My name is Edgar. Your Elgar. name is Mayel. Okay. No, you say my name, my, my name. name is... Nayeli, because my okay. corresponds to you, huh? My corresponds to you. I cannot say my name is Carlos, because I am not Carlos. I have to say my name is Elgar, huh? And I have to say, what's your name? Your name is Nayeli, okay? Now, pay attention to this, observe okay. this. Pay attention to this, Nayeli. Mm -hmm. Observe this. This is, what is his name, uh, Nayeli? What is his name? What is his name? Do you know him? His, his name Nageli. No, no, he's not his name is not Nageli. Ivana, what is his name? Ivana. Ivana Iva Iva what is her? his name? His. his or her. What is he? What is he? Oh, he is Joshua Brown. Okay, so you say his name is Joshua Brown. Repeat, his name. His name is Joshua Brown. Okay, now, Nayeli, what is her name? Nayeli? ¿Perdón, profe? What is her name? Me escucha, profesor? Sí, yo sí te escucho a ti, pero tú como que no me escuchas a mí? What is her name? Isabel, Isabela Martins. Isabel, Isabela Martins, okay? Her name is Isabela, okay? Her name is Isabela. Okay? okay? Now, her her is for a woman. Her name. His is for a man. His name. His name is Joshua. Her name is Isabella. Her. My name is Edgar. Your name is Nayeli. Okay. Repeat it off of me, please. Nayeli. Repeat it. My name is. My name is. Can you complete? Isabella. Nayeli. Ivana or Elgar, what do you say? What do Nayeli. you say? Nayeli. Okay. My name is Elgar. You have to say, my name, my name is, is Nayeli. Okay. Now repeat this. His name is Joshua. Repeat it, please. His name it is Joshua. Okay. And this one, her name. Repeat, her name, her. Her name is Isabella. Her, her name is Isabella. That's good. Very good. Very good. Okay. Repeat this. Ivana. Ivana. I want you to repeat. Uh -huh. My name is Edgar. Okay. Your name is Ivana. His name is Joshua. Her name is Isabella. Come on. Repeat it. Okay. Okay my name is ivana your good. name is edgar good his name is joshua her name is isabella Isabella. okay good good excellent excellent nayeli i want you to repeat it again i want you to repeat nayeli again and again you repeat it after me okay can you please repeat it okay what is His name. Can you repeat it, please, Nayeli? What is his name? Joshua. Joshua, okay. What is her name? Isabella. Isabella, Isabella. okay. What is your name? Your name. Nayeli. Good, good. And what is my name? Claro. What is it? What is my name? My name is Nayeli. Okay, but what is my name? My name is Elgar, okay? Your name is okay. is your name is Nayeli, my name, name is Elgar, okay? I know that it is confusing. Your name is Edgar, my name is Nayeli. Nayeli, okay. His name is Joshua and her name is Isabella. Yo sé que al comienzo es un poquito okay. confuso, lo comprendo, porque es un nuevo idioma, el my, your, his, her, pero quiero que quede claro eso, ¿eh? Y el what's es la contracción okay. de what is. Ya ayer nosotros concluimos, concluimos la clase en la página 132. No me voy allá otra vez, pero me voy a ir por una razón sencilla, que íbamos muy apresurados. ¿okay? No debería irme, pero voy a irme por lo apresurado que estábamos. No quiero ir apresurado para no, que ustedes no fallen. Eh? Voy a irme a la página 132. I'm going to go to the page 132 and where there is another additional exercise which is referred to my, your, his, and her. Here is Wednesday, April 20th, 2022. Okay? So, would you please repeat it after me? Repeat it after me. Huh? Nayeli and Ivana. Can you please repeat it up for me? My. My. My. Your. Your. His. His. Her. His. Page three. Her. Page three. Hey. Page hey. three. Hey. Ahora que estamos diciendo allí en la página 3? Que este ejercicio viene de la página 3, aunque no es no está en la página 3, porque fíjense en qué, en qué página está. This is page 132. Este es otro número que lo vas a aprender después. Vamos a aprender los números en esta unidad. 132 es 132. This is unit 1, Grammar Plus. Grammar Plus se le denomina a los ejercicios adicionales que tenemos aquí. Hay un ejercicio adicional con relación al uso de los adjetivos posesivos, que son mi, tú y su. Me, cuando dices mi nombre es Edgar, my name is Edgar. Your name is Nayeli or your name is Ivana. Tu nombre es ya Nayeli, tu nombre es Ivana. Ok. Your. Si hablamos del okay, masculino, hablamos del masculino, pero que no es ni de tu persona, ni de mi persona, sino de una tercera persona. Es his. Es su, el su de él. Es este okay. que está aquí. Y que hablamos del femenino, que es her, her. Estamos hablando de una tercera persona, que no eres tú, Nayeli, ni eres tú, Ivana, ni soy yo. Es una tercera persona. La persona con, de quién se habla. Puede ser masculino o femenino. Si es masculino es his, si es femenino es her. Okay. Dice, use his okay. with males. Utiliza his. Con los masculinos. Males son los masculinos. ¿Puede verlo? Males. Yo no sé si puedo agrandar esto un poquito más. ¿Sí? Para que lo vean más claro. Males. Males son masculinos. Usa his con los masculinos. ¿Masculinos son? ¿Un muchacho? ¿Un varón? ¿Un hombre? ¿Ok? Males. And her with females. Y her se utiliza la palabra her. El su de ella se refiere a femeninos, females, a mujeres, sea una niña, okay. una joven, adolescente o una mujer mayor. Females. Por ejemplo, dijimos, dijimos, his name is Travis. Su nombre es Travis. Travis es un nombre masculino, por lo tanto decimos his para He's el is Travis. Okay. Her name is Nicole. Nicole es un nombre femenino y por tanto decimos her. Her name is Nicole. Ah, cubriendo este ejercicio, ¿qué okay. dirás tú en la número uno? A ver, tú eres A. ¿Qué quieres ser tú? ¿A o B, Ivana? ¿A o B? Eh, este... No, eh, no te escucho. ¿La? La, ok, vas a comenzar aquí. Vamos a ver qué respondes... ¿m? La Yeli, tú vas a hacer B, ¿ok? Fíjate bien la pregunta que hace okay. Ivana, ¿ok? Está diciendo, okay, okay. hola, mi nombre es Carlos. Ivana está haciendo, vamos a ver si le consigo aquí dos muchachos, ¿eh? Para, para que sea un grupo más nutrido, porque empezando, ahorita ponemos a Ivana a ser masculino, porque Ivana va a decir, hola, mi nombre es Carlos. Y suena como que feo, ¿no? Okay. Pero por ahora ella va a asumir el papel masculino, ¿ok? Y tú sí. vas a ser, eh, Nayeli, tú vas a ser la otra persona. ¿Cuál va a ser la otra persona? ¿La otra persona tiene nombre aquí? No parece sí. No, es? nomás tiene apellido. Sí lo tiene, aquí lo tiene. Ah, sí, aquí lo Bill. Tiene. Bill, so, aquí está un varón, Bill, o sea power. que son dos varones, Carlos y Bill. Carlos y Bill, ¿ok? ¿okay? Tú vas a ser okay. Bill, ¿ok? Ok. Nayeli. Este eres Bill. Sí, Entonces, profe. Okay. ok. Entonces, tú vas a responderle a Carlos. A ver, hola, mi nombre okay. es Carlos, dice Ivana. Ok. Después vamos a sustituir este Carlos por okay. Ivana. Y vamos a sustituir al Bill. Vamos a quitar el Bill y vamos a poner a Nayeli. Ok. Vamos a poner nuestros okay. propios nombres, okay. pero por ahora, ¿ok? Va a ser un poquito como que engorroso porque tú te pongas en situación masculina. Pero bueno. pero bueno, ¿cómo se hace? Ok, comienza Ivana. Start Ivana. Okay. Hello, hello, my name is Carlos. Hi Carlos, What's is last name? Ten atención, atención. Presta atención, presta atención. Tú estás hablando con, es, ah, profe, con Carlos. Entonces, como estás hablando con name? Carlos, ay, ah, acá te cuenta que es yo. ¿Te das cuenta? Estás hablando con Carlos. Sí, sí, es sí, la segunda sí, persona. Equivoqué. No, tranquila, Estoy que sobre. no se equivoca la primera vez. ¿Eh? Hola, Carlos. ¿Cuál es tu, tu apellido? ¿Mm? Porque ya tú sabes que ah, se, se llama hi, Carlos. es tu González? No, es González, lo dices tú. No. ¿Quién lo dice? No, no, no, claro que no. Yo digo Ay, Carlos Guadalupe. Tú vas a ser B like, nada más, ¿ok? You... Ok, vamos what a darle. Is... A ver, ¿qué dices Ivana? Ivana, ¿tú eres A? Ah? Ivana. Ivana, ¿estás escuchando? González. Ok, it's González. Ok. Sí. It's González. It's okay. González. Ahora sí viene Nayali. ¿Qué dices? How do you spill? Spell, spell, um, spell. My, my No, la... no, no. Tú no, le vas a preguntar el... por el deletreo de su apellido, que, que si es González el, el, el, con Z. El... What is your last name? Repítelo conmigo. What? How do you spell your last name? Repeat it. How do you spell? So how do you spell? Your, your, aquí tiene que ser your. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Y luego tú dices, continúa diciéndolo, repite. Is it, repite, is it? G-O. G-O. O-N-Z. A, -l, A -L, L, E Z, okay, G O N Z A L E Z, okay, ¿qué respondes tú, Ivana? Ivana. No, it's G, O, N, D, A, A L E. -Z. S Ok, I'm sure um, that it is S, not Z And what's your Your, here Name is this here? What is your name And what's your name What do you say, Nayeli And what's your name My name is Is Bill Powers, Powers. Nice to meet you Nice to meet you Ok, fíjate, como hemos llegado aquí A este punto, yo quiero advertirles en, cuando tú vayas a deletrear tu nombre, ¿m? cuando vayas a deletrear tu nombre, Peña es una letra ⁇ que no existe en inglés. ¿Comprendiste? Ajá, en el inglés. No existe sí, la claro, letra ⁇ En su lugar tú dices en with an accent. Up there. N with an accent. Ya te complicó la vida aquí el... El libro. en repeat. Sí. N, repeat. Oh, n. me salió en with an n. accent, with an accent. N. With an accent. En with accent. an accent, porque la ñ no existe. N. O tú puedes decir ñ. Diga ñ. ¿Por okay. qué? Diga ñ. Cuando te pregunte. pregunten, okay, "What's that?" "It's an n with an accent." ¿Okay? Porque es una N con un e, arriba ¿eh? y, Entonces, accent. profes e, You can say, y, Ñ. Ñ. say Ñ, okay Now, I want you to okay. replace Your, I mean, Carlos Names Carlos and González Names And Bill Powers By your own names Quiero que reemplacen Los nombres de Carlos Y de Bill Powers Por sus propios nombres y, y apellidos ¿Está claro? De manera tal que nos vamos a concentrar en nuestros okay. nombres y nuestros apellidos, ¿ok? Estamos aquí, vamos a, vamos a voltear esto y vamos a lo listo, okay. ¿ok? ¿Qué quieres ser tú, A o B, Nayeli? Nayeli, ¿qué quieres ser tú? B, la letra B. B. Ok, la letra B. Entonces, tú le vas a responder a... Ay, Dios mío, con Ivana. Esto. Yo no sé, a Ivana. Esto se me está complicando Déjame ver cómo simplifico esto porque es que, mira, está bien difícil la internet. Ok. ¿Logran ver bien aquí esto? ¿Logran ver bien? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Está grandecito? Sí, profesor. Sí se ve bien. Ok. Yo voy a minimizar sí, esto que está aquí porque si no, sí. imagínense. ¿eh? Ok. Ivana, comienzas. Ivana, you start. Ivana. Ivana. Ivana. Hello. My Baby. name is Ivana. Okay. Good. Hi. Hi, Ivana. What's your name? What's your name? No, is... no. What is your Ivana... last? Uh -huh. What's your last name? What's your last name? Okay. What do you say? Ivana. Ivana... ah Ay, ahora... Ivy... Ivy... Me escucha... Ahora sí te escucho... Eh, ahora tu internet... es Que está fallando... ¿eh? Dale... ¿Qué dices? Sí. Dime, Ivana... It... Vargas... Vargas... Ok... Vargas... Tú le vas a deletrear mal... Nayeli... La palabra Vargas... El correcto debe terminar en s, pero tú se lo vas a decir con z, ¿ok? Se lo vas a decir okay. con z, como un error tuyo, ¿eh? como buena mexicana que a veces sí, comete claro. errores. <ríe> sí, Ajá. los mexicanos también cometen errores, Ajá. igual que los venezolanos. Dale, ¿Cómo léelo. Tú, ¿cómo tú your last name? -y? ¿Es it it is it is le pido conmigo, por favor. V A V E no V A R, okay V A R. V A G G G T R A G A Z Z. Ajá, A you said Z. V A R G, A, R A, R G A, A Z Z okay what do you say ivana no it's v a r d g a a -S, -S, s excellent very good s very good now continue what is next uh my name is no, no, no, but, but, but Ivana, name? Ivana, Pardon, Ivana, Ivana el... you're going to ask a question, Ivana. What is your question? Ivana? Me faltó el, um, what's ah. your name, me faltó eso. And what's Pardon. your name? Okay, repeat it. Diga. And what's your... Te pasado. Okay, repeat it. And, And what's your name? name? And what's Ivana? your name? Ivana, okay. Ivana, and what's your name? Um, what's your name? Ok, what do you say, Nayeli? My name is and Nay what's your Nayeli Peña. Nayeli Peña. Nayeli Peña. Peña. Nice to meet you. Ok, nice to meet you. Very well, very well. Let's reverse the order. Vamos a revertir el orden. Tú vas a ser A ahora, Nayeli, y B va a ser Ivana. Recuérdate que la ñ okay. es en, tú dices ñ, diga ñ, más nada, cuando ella decir ñ, dice ñ, ok, para no complicarte okay. la vida, porque no quiero complicarte, ok, empieza Nayeli, ñ. Ñ, más nada. Hello, my name is Nayeli, ah. okay, ok, Nayeli, no te escuché bien, Ivana, discúlpame, no te estoy escuchando. I, Ivana, Ivana se le fue, Ivana se te fuiste? te fuiste, Ivana, Ivana se te fue el internet, ay Dios mío, Ivana, ¿Iba? Ivana, Ivana, Ivana, ¿cuál le tocó el a Ivana? El internet está jugando con los otros, bueno, Ivana, cuando... Sí, profe, ya sabía de la clase, se salió de la clase qué problema, bueno sí. Aquí la sacó bien, el va. internet la sacó el internet, pero yo no la he sacado ¿eh? yo no le he sacado, simplemente ella va a retornar por su propia cuenta, ok, internet. la Yeli. estás viendo lo que me pasó contigo lo mismo que me pasó contigo ayer y antier, ¿eh? Sí. la semana pasada Claro. no, está pasando ahorita con, con Ivana, es cuestión de ahora y regresó, mira, mira aquí está, aquí está Ivana ok Ivana ya regresaba. Perdón, oh, el internet. Bienvenida otra vez. Ok. Ivana, comienza de nuevo. Eh, Nayeli, comienzas tú. Hello, Nayeli. my name is Nayeli. Uh -huh. Ivana. Ivana. Hi, Nayeli. What's your last name? Ok, good, good. Nayeli. It's Peña. It's Peña. Ok. Eva, how Eva. do you spell your last name? Is it B E N E E E <laughs> a E N E E E E E E E E E E E para que para que de la confusión y si p e n n a ¿qué hay que y yo p e n ah, okay. ah correcto Is okay it p e -N, n a okay what do you no. la Yeli no no it's p e n a Very good, And what's very good. your name? And what's your name? What do you say? My name is, is Ivana Vargas. Okay. My name is Ivana Vargas. My Benicero. name is Ivana Vargas. Nice okay. to meet you. Nice to meet you. Very well. Mire, nos quedan unos eh, diez minutos que nos va a cortar el internet como de costumbre, ¿eh? Pero tranquila, ok. Vamos a hacer este segundo ejercicio, ok. Eh, Nayeli, tú eres A e Ivana es B, ok. El ejercicio está aquí. Okay. Empieza. Recuérdate okay. que en este caso ya hay uh, una presentación de una tercera persona que se llama Elizabeth, se okay. Entonces se utilizaría... Y, y que es femenino, femenina, porque es una mujer. Okay. Y aquí hay un masculino okay. cuyo nombre es Peter, Here. ok. Entonces sería uh -huh. his, yeah. He. his. Porque aquí debe ser his. his. Okay, está bien. His Entonces practiquenlo así. A ver, empieza. ¿Quién comienza? Empieza yo, profe. Empieza Nayeli, muy bien. Dale. What's Miss Robinson's first name? What's Miss Robinson's first name? Her first name is Elizabeth. Very well. Her nickname is Liz. Very well. Continue. Nayeli. I'm sorry. What? I am sorry. What's Her first name again? What's her first name again? Her, porque es femenino. Siga adelante. Ivana. Okay. It's elizabeth And what's mi, Mister. Mister Webers. Es Mister, se pronuncia Mister. Mister Webers, ¿ya? Yeah? Mister Webers, first name. His first name is Peter. Very well, his first name is Peter, okay? Because it's, is Mister, is a man, okay? Continue. That's right. Um. he's um. His nickname is Pete. And his nickname is Pete. What do you say, Nayeli? That's Rick 2. That's right too. Repeat. That's right too. That's right. Repite. That's right too. That's right too. Okay. That's right too. Okay. ok. Hemos hecho este ejercicio que está en la página 132. Y ahora nos regresamos una vez más a la página número 3. Nos va a cortar, recuerde que nos va a cortar, pero no hay problema. El internet nos corta y nosotros regresamos entre unos 3, 4 minutos luego, ¿eh? Y tranquilitas las dos, ¿ok? okay. Porque nos tomamos nuestro tiempo, se van, se lavan la cara, se toman un refresquito, o van al baño y yo les espero aquí, tranquila, ¿ok? tranquilas se quedan Ok. Observe this. Esta es una presentación entre dos personas, un mar un varón y una hembra, ¿ok? Un muchacho y una muchacha. Okay. Un hombre okay. y una mujer, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién será B? ¿Será el hombre o será la mujer? El hombre. El hombre, porque aquí dice Carlos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí. Ok. ¿Y quién será la mujer? Bueno, la, la letra A, de manera tal que tú vas a ser Ivana. ¿Aquí? A. A, ¿ok? Vamos a ver, empieza. ¿Qué? Ivana. Ivana. Ivana. Dígame. Puedes, puedes empezar la letra... A. Comienzo con la letra A. Correcto, tú eres, tú eres, eh, eh, eh, en este okay. caso, la, la chica, eh, La chica. Y Nayeli okay. va a ser el varón, ¿ok? Empieza. Ok. Hello, what's your name? Hi, my name is Carlos. Repitelo para mí, please. Name? My name, my name, my name my... is Carlos. Okay. Is Carlos. What's your name? My name is Aquina. Okay, good, good, good. Okay, good. And now you're going to do the same with your own names. Con sus propios nombres. Ustedes se van a presentar la okay. una a la otra. Nayeli, tú eres A y e Ivana, tú eres P. Empieza Nayeli. Ok. Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Ivana. What's your name? My name is Nayeli. Very good. very good. Hemos hecho una tarea bastante grande. Ahora vamos a la segunda. Ok. Fíjense bien, okay. aquí hay una presentación de una mujer a otra mujer y de una mujer a otro hombre. Ok. El segundo viene a ser Ethan. Okay. Ethan es un nombre masculino. Y Caroline es un nombre femenino. Me imagino que este es Ethan y me imagino que este es Caroline. ¿okay? Tú vas a presentarle. Ajá. ¿ok? Tú eres este que está aquí que se llama Carlos. ¿okay? Y esta que está aquí, que es esta misma, ¿eh? que es Aquina, ¿eh? Él va a presentarle a Ethan y a Caroline. a Caroline, ¿okay? Ethan y a Caroline. Cuando okay. presenta a Ethan, tiene que decir su de él, que es his. Cuando presentas a Carolina, tienes que presentarla por her name. Yeah. Por her name, porque okay. es ella. ¿Está claro? Okay. Tú eres sí. Tú eres a ah, Ivana. Empieza. ¿Yo? Y vamos okay. a, ver qué, a ver qué te responde Nayeli. Ok. What's... Profe, his antes de, name, de comenzar. Perdona, un momentico, antes de comenzar. Dime, Nayeli. Okay. Dime, por Nayeli. ejemplo, Ivana me va a decir... Por ejemplo, Ivana me va a decir, what is his name? Y yo Pero le voy a responder, Pero tiene que decir en la primera, his, name. his, porque está hablando de, de él, de Ethan. ¿Cuál es su nombre? Porque okay. está hablando de Ethan. Y Nayeli, tú tienes que responder su nombre, que es his. Como es Ethan, es his. Okay. El his se repite. Y aquí en este caso es lo contrario, porque está hablando de Caroline. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es su nombre? Se dice her. Y aquí debe, okay, debe responder her. tú, her. ¿Por qué? Porque está hablando her. de una mujer. ¿Está claro? Her name is. is. Her aquí es okay. y aquí her. Por lo de ser masculino y femenino. Nos va a cortar rápido, pero vamos a darle. Dele, empieza, Malaya, May, Ivana. Ok. ¿Qué es su Her name. His, wait, wait. his name. His, his name. Itam es un masculino. His name is Ethan. Ethan. Ethan, Ok. Ivana. What's her name? Her name is Caroline. That's good. Very good. Mire, antes que nos corte y como van a tomar la hora exacta, son las 7 y 10, 7 y 50 minutos allá en Venezuela. Son las 6 y 50 aquí para ti que estás acá, Nayeli. 6.50. Dentro de 5 minutos me vuelvo a, a conectar. ¿Ok? Voy a, voy a cortar hasta aquí okay. y luego seguimos el ejercicio. ¿Ok? Por ahora eh, va, va muy bien, va muy bien okay. para comenzar. Tranquila, por favor, no se, no se angustien que poco a poco vamos a ir progresando. ¿Ok? Entonces, en 5 minutos regresamos para que no nos corte de feo esta máquina. Nos vemos ahora, es pues. Tranquila. tranquila. Nos vemos. ¿okay?